Mi es Adriana López, trabajo en el área de Responsabilidad Social de Conti Paraguay Sociedad Anónima. Mi nombre es Cecilia Brito, tengo 38 años, trabajo en Conti Paraguay. Recibimos una invitación de Habitat convocando a mujeres eh, para construir viviendas en el mes de la madre. Para nosotros en Conti Paraguay es muy importante el poder participar en actividades de voluntariados. De hecho, nuestro programa de responsabilidad social eh, depende en gran parte de los voluntariados con los que terminamos las acciones en, en distintas escuelas. Eh, una experiencia gratificante la oportunidad de poder no solo ayudar a la familia, sino conocer personas, de conocer otras culturas, porque tenemos entendido que es un voluntariado internacional, también donde viene gente de otros países. Les invito a participar porque es un, un evento, un, un voluntariado que, que, que te llena de satisfacción poder ayudar al prójimo, poder ayudar a personas a las que no conoces, que tienen diferentes necesidades a la tuya y que tiene un impacto muy importante en las familias, en la comunidad y por qué no decir a nivel país. Pues tratar de incentivar y de motivar a otros colegas, a otras empresas eh, a que se sumen en este tipo de actividades porque, de nuevo, es un pequeño eh, tiempo que posiblemente nos quite a nosotros un día de trabajo, pero lo que ese día de trabajo agrega para el bienestar y el resto de la vida de, de una familia en comunidad es algo muy importante.